ellos eran los dueños de, de, del Estado Dominicano la UAS con una huelga de profesores yo quiero hacerle un llamado a los profesores de la Universidad del Pueblo la Universidad de los Pobres están pidiendo un 40% yo no digo que quizás no sea justo eh, todo el mundo quiere que le aumenten su salario eh, cuando se presenta una situación de alza de producto, los sueldos se disminuyen. Pero yo creo que los profesores de la UAS, sin que esto implique que ellos no puedan aspirar a que se les aumente su salario. Yo creo que son los profesores mejores pagos de todas las universidades de este país. Y no me opongo a que si ellos quieren un aumento, se les dé el aumento. Ahora, en medio de esta pandemia, y como bien describía el hermano Eufemio Vargas, la situación del mundo es justo con los baches que se van a producir en el sistema educativo del mundo entero y particularmente de República Dominicana, es justo que vayamos a una huelga donde los mayores sacrificados y los mayores perdedores. Van a ser los estudiantes pobres. Es justo eso. Es. Prudente. Una huelga de profesores. En estos momentos. De la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Han analizado bien. Miren yo he sido. Y lo seré siempre. Un aliado de la UAS. Pero la UAS. Tiene que revisar muchas cosas. No es posible. No es posible bajo ningún argumento. Porque entonces, entonces, cada sector que paralice el país entero, porque todo el mundo va a querer aumento de salario y todo el mundo merece aumento de salario. En un momento como este, yo creo que, yo creo que se le ha ido la mano a la gente de la UAS. Vamos a dejar el tema ahí. Para recibir esta llamada e irnos a la pausa para venir a hablar un poco de salud, porque tenemos que hablar de salud mientras se pueda, como está este país y como está el mundo. Buenas tardes, un poco breve. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, un Omar. placer. Sí. Eh, yo quiero decirle eh, con relación a la UAS que yo soy una madre de una estudiante de medicina. Y ese problema para entrar al internado es fuerte, Omar. Oh Ay, sí. Yo quisiera que usted hable sobre eso, a ver si esas personas que dirigen eso llevan a estos muchachos a realizar su internado. ¿Usted sabe el sacrificio de unos padres pobres? Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, Yo... Ya con los muchachos terminando su, todas sus materias. Y que hay jóvenes que hasta tristeza tienen. Sí, sí, sí, sí, sí. Es mire, bueno que usted toque ese tema, Omar. Mire, la UAS es terrible. La UAS es terrible. Y se pierde. Lo mucho que en ese centro. Sí, sí, sí. Eso usted tiene toda usted la sabe, razón. Omar, ayúdenme en eso. Mire, me solidarizo con usted ciento por ciento. Ciento por ciento. Y le vamos a dar seguimiento a eso que usted dice. Porque de eso se trata, de eso se trata en el sentido de que hay que ver, Señor, el sacrificio, como ella dice, de padres y madres que tienen su esperanza cifrada en un hijo que estudie en la UAS para que mañana sea una persona de bien, hombre o mujer. Y tú sabes, la, los años muchas veces extra que hay que durar estudiando una carrera en la UAS, porque la huelga, lo, lo, lo, lo, la pérdida de clase, oye, es una cosa que... Y no me venga nadie, porque a veces hay unos populistas que quieren justificar lo injustificable. El estudiante no puede ser la víctima. Un dirigente político, estudiantil o profesoral de conciencia permite Que la víctima sea el estudiante pobres Y más cuando los estudiantes Los profesores de la UAS Son de los mejores pagos O los mejores pagos de este país Y con todo tipo de privilegio Y todo tipo de, de cosas Que no lo tienen ninguno de los profesores De las universidades privadas Si usted quiere, haga un análisis Eso lo sabe todo el mundo Los profesores de esas universidades no ganan ni el 50% de lo que gana un profesor de la UA. Y, y, y, y muchos de ellos son irresponsables. De modo que eso es indignante eh, eh, eh, cuando uno ve di que esa huelga en medio de una pandemia, iniciándose el semestre, iniciando el semestre y una huelga. No, hombre, no, caramba, por eso que este país no echa para adelante. Porque es que se ha perdido la conciencia, se ha perdido la sensibilidad. Vámonos a la pausa y venimos a hablar de medicina con el doctor Peralta.